Según el informe, García Burgos, alias Luisito, fue apresado mediante una orden de arresto en su contra en perjuicio de Eric Frías, quien lo acusa de que este en compañía dejó el alias Santerito. Este último prófugo, el día 24 del pasado mes, lo despojaron de su motocicleta marca Tauro modelo Penny 105 de color negro. El detenido también tiene una orden de arresto en su contra en perjuicio de Wilson Damián quien lo acusa de que este junto a otra persona aún sin identificar lo despojó de la motocicleta marca Esquimil modelo CG150 de color negro mientras se desplazaba en un carro un hecho ocurrido el día 20 del pasado mes. También indica el informe que en contra del detenido existe otra orden de arresto en su contra en perjuicios de Luis Hernández, donde lo acusa de que el día 23 del pasado mes, este, junto a Richard de Vares Peña, Alia El Sur, este último sometido por este hecho, lo despojaron de la motocicleta marca Tauro, modelo CG200, por lo que será puesto a la disposición de la justicia. El 21 de diciembre, cuando yo estaba compartiendo, la mujer mía, un amigo, me atracó, me, me quitó el motor. Me quitó el teléfono y 700 pesos. Me tiró en el suelo y hasta quería un tiro. Pero ya yo había puesto la querella y vine porque me enteré que lo habían apresado. A ver si uno puede conseguir motor por vía de la fiscalía, ya que lo tienen preso. Esto fue en la hosto con Saicedo. Próximo a la Libertad casi. Claro que sí, yo tengo hasta fotos de él en el teléfono. Con una pistola, no sé el calibre, pero era media grande.